...Galleta Almería. Muy bien. Dice, Samante, sí, hermano. No Enhorabuena a las dos. Chamanté para ti. El otro día quise dar un susto a mi compañera... ...y me metí debajo de su mesa. Empieza bien, ¿eh? Empe no, eh, empieza bien, ¿eh? Cuando llegó, venía llorando... ...mientras hablaba por teléfono con alguien. Hostia, qué situación más hostia, buena. Hostia. Estuve casi una hora debajo de la mesa... <risa> ...hasta... Que volvió a levantarse e irse. ¿Alguna broma os ha salido rana alguna vez? Oye, me chifla esto. Ya estás muy buena. Wow, qué mal colocada la broma, ¿no? Uy, me encanta. Me encanta cuando. Oh, me gusta mucho. Está muy bien, la verdad que está muy me bien. Me gusta mucho cuando la vida se rompe. Sí, sí. La vida se. pierde sentido. Sí, sí, sí. Es sí. asimétrica. Tú dices, voy a hacer una broma. Y vienes llorando. Y tú debajo diciendo, ¿qué hago? salgo o no? Y, y tu sentido común, que algo te queda sí. en tu mente de, de, de tonto el culo sí, sí. que tienes porque... Bueno, por lo menos se dio cuenta que hay sí. quien no se daría cuenta ¿eh? Está debajo, ve que entra la otra sollozando ay, ay, ay. Y, y el mundo le pasa por delante sí, sí. Bueno, por debajo sí. Está debajo y dice, mmm, no puedo salir Muy fuerte esto, eh muy fuerte, sí. y, y pero además todo a la contra, porque ya cuanto más tarde en salir, peor. Sí, sí. Y dice, "Bueno, que se vaya ya." O sea, la que está debajo primero sí, siente sí. compasión, Sí, pero luego le empieza a dar rabia. Sí. Y dice, "Que se vaya ya la llorona ya." Sí.